Bien, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en esta clase de proverbios. Vamos a eh, intentar de que podamos eh, transmitir desde esta manera. Eh, la verdad es que, como siempre, es un desafío hacerlo a través de Facebook Live. Y bueno, intentamos eh, transmitir en vivo. Eh, vamos a, a, a tratar de que esta transmisión, eh, como ya les dije, pueda estar saliendo para todos aquellos que están interesados en... En, en poder estar eh, participando eh, y bueno, a ver como yo les digo siempre eh, ténganme paciencia eh, esto para mí todavía es bastante nuevo, bastante eh, bastante eh, novedoso ¿cómo va Norma? ¿cómo andás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? ahí estoy viendo que ya estás saludando, así que eso es algo maravilloso que eh, ya podamos, hola Gladys Gladys también está eh, viendo esta, esta transmisión, voy a intentar hacerlo ahora, si ustedes eh, me permiten, voy a intentar mandar este link a través de nuestra, nuestro grupo de Facebook, así todos aquellos que quieren eh, pueden ir sumándose también a esta, a esta transmisión así que ahí, un segundito, esperen un ratito que ya eh, arrancamos entre todos. Voy a, a poner entonces eh, esto que, que, que lo tenemos en, en vivo y en directo. ¿sí? Eh, hola Roddy. Eh, Rodi ya lo está viendo. Qué bueno. Eh, qué, eh, qué interesante. Yo todavía no sé muy bien cómo hacer que la transmisión o el, o el, el link este que, que yo tengo que, que tomar. Eh, pueden estar, eh, pueden estar eh, transmitiéndose ¿sí? yo no lo todavía no entiendo muy bien eh, la, la eh, temática de Facebook Live pero no importa, vamos a, a intentar hacerlo de esta manera ¿sí? eh, acá me, voy, me estoy metiendo en mi computadora estoy intentando que esto esté funcionando ¿sí? eh, bueno, mientras tanto a los que ya se están sumando a esta transmisión, eh, yo quiero que vayamos eh, yendo eh, a nuestro estudio. Nosotros hemos recibido el día de hoy un PDF, un material, donde teníamos que, en todo caso, ir completando algunas preguntas. ¿sí? Y el material del día de hoy es un material muy, pero muy interesante, que tiene que ver con eh, un, una característica no es una sola persona, sino que es una característica nuestra, es una característica que, que la tenemos en ciertas circunstancias y que es una característica que nos, eh, no nos favorece, que es la necedad. ¿sí? Cuando somos necios, cuando no hacemos eh, cosas inteligentes. Entonces yo les voy a estar eh, indicando o les voy a estar invitando más que indicar eh, que podamos nosotros... Eh, estar viendo ya el, el estudio. ¿sí? El estudio dice, eh, y con esto arrancamos hoy el video, ¿Cómo describirías a un necio? Dice, ciertamente nadie, ni siquiera un necio, desea ser llamado un necio. Un necio es alguien que es insensato, no tiene sensatez de creer a Dios y de hacer lo que Dios dice. Y cuando comenzamos nosotros nuestro video de la explicación de esta clase, si ustedes eh, lo recuerdan, y si lo vieron, eh, y si no lo vieron, bueno, les invito a que lo estén viendo. Eh, nosotros tratamos eh, con bastante detenimiento en tres versículos. Tratamos en Proverbios 14-16, tratamos en Proverbios 15-7 y tratamos también Proverbios 29-9. ¿sí? Y la pregunta que tenemos ahí en nuestro, eh, en nuestro eh, apunte dice... ¿Qué sería lo opuesto a un hombre necio? ¿Y qué sería lo opuesto? Bueno, la, la respuesta casi que cae de maduro. Es un hombre sabio. ¿sí? Eso sería lo opuesto. Un hombre sabio. Bueno, lo que intentamos o lo que queremos nosotros es salir de nuestra necedad. Eso es lo que nosotros queremos. ¿sí? Salir de nuestra necedad. ¿Por qué nosotros tomamos esa postura de necedad? Y bueno, la tomamos porque no, no estamos siendo inteligentes. Las tomamos porque no terminamos de, de entender lo que Dios está queriendo para nosotros. Entonces, cuando tomamos esa postura de necedad, nuestras decisiones no son unas decisiones correctas. O no son decisiones que bendigan. ¿Sí? Y me gustaría, eh, hola Freddy, ¿cómo andás? Que ahí ya se está sumando. Me gustaría que podamos, eh, si es posible, eh, contar a través de, de, de, del chat, no digo experiencias, pero contar si cada uno de nosotros, de los que estamos participando, nos hemos dado cuenta de que hemos hecho cosas que no fueron inteligentes, que eh, hemos hecho cosas necias, ¿sí? eh, de los que están ahí. ¿Qué te parece si me, me, me pones ahí un, eh, eh, un, un comentario, ¿sí? o, o, o la manito? Me decís, sí, yo hice cosas que no fueron sabias, yo hice cosas que no, no fueron este, inteligentes. ¿Eh? ¿Te parece? A ver, eh, mientras compartimos, ahí contame si vos también te sentís identificado con estas decisiones que no son del todo inteligentes. Me, me dice Rodi que se le fue el... el el link, vamos a intentar de que vuelva el, el link Rodi ¿sí? esperemos que, que te esté volviendo esperemos que no tengas problemas eh, yo todavía no encontré el link de cómo eh, de, de, de, de, de cómo compartir esto ¿eh? ahí, ahí estoy buscando espero que, que se esté transmitiendo la, la, la señal eh, sé que algunos de ustedes ya lo está viendo pero eh, me gustaría que, que, que me compartan, ¿sí? Que me compartan si, si se sienten identificados con la necedad. Bien, y mientras continuamos, y ustedes lo van haciendo, lo van compartiendo, hay un versículo que nos indica el estudio, que está en Juan 13, 17. Y dice, ¿cómo definirías a un necio? Usando este versículo, ¿no? Y Juan 13, 17 nos dice... Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieréis. ¿sí? Si sabéis estas cosas, bienaventurados vas a ser si las haces. Eso dice la versión Reina Valera. Pero, si nos vamos a la versión de la palabra de Dios para todos, dice... Si saben esto y lo ponen en práctica, serán afortunados. Claro, lo más lindo... Eh, ahí me dice Gladys, bien Gladys, está participando, gracias, no me siento tan solo. Eh, eh, si nosotros practicamos, Freddy también dice, bien, sí, somos unos cuantos los que reconocemos que no hicimos decisiones inteligentes. Eh, no hicimos decisiones inteligentes, pero volviendo al, al versículo, dice, si saben hacer estas cosas y las practican, porque eso es lo, lo, lo interesante, van a ser afortunados. Si hacemos lo que Dios nos dice y lo practicamos, vamos a ser afortunados. Qué tremenda definición es esta. Qué bárbaro. Entonces, Dios nos está asegurando a nosotros que si escuchamos su voz y si nosotros somos lo suficientemente capaces de lograr hacer lo que Dios quiere, va nuestra, nuestra fortuna, por así decirlo, que en realidad es lo que nosotros hacemos, pero nuestro, nuestro pasar en esta vida va a ser bendecido. Y yo creo que cuando llegamos a este punto, todos, todos, todas, estamos en, en la posición de decir, Dios, yo quiero que me bendigas. Dios, yo quiero que vos estés bendiciendo mi vida. Yo quiero que vos estés dándome fuerzas para eh, poder continuar hay otro versículo que también está muy bueno en realidad es un pasaje en santiago 1 22 al 25 entonces si tenés tu biblia por ahí si tenés el, el, el material el pdf buscalo buscá el, el pasaje buscá lo que estamos haciendo mira santiago 1 22 al 25 Mirá lo que dice te voy a leer aquí en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, la enseñanza que Dios da es perfecta y libera a la gente, pero uno tiene que fijarse bien en ella y ponerla en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo. Y vuelve de nuevo con esa palabra, afortunado el que así lo hace. La versión Reina Valera, creo que dice, bienaventurado, bienaventurado. Y acá la versión, este, palabra de Dios para todo, dice... Afortunado, que en realidad es un, eh, eh, es un ejemplo, pero si, si alguno, perdón, más el que mira atentamente en la perfecta ley, fíjense, esta es la, la reina Valera, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, afortunado dice la palabra de Dios para todos. ¿Cómo no vamos a querer nosotros ser bienaventurados? ¿Cómo no vamos a querer nosotros ser bendecidos? ¿Cómo nos vamos a querer nosotros que las cosas que hagamos nos vayan bien? Bueno, aquí tenemos una clave. ¿Cuál es la clave? Escuchar lo que Dios nos dice y ponerlo en práctica. Yo les conté hoy un ejemplo en ese video que cada uno de nosotros eh, seguramente también se vio reflejado en decisiones que no fueron inteligentes. Eh, a veces nos gusta contar las cosas que hacemos bien y está bien que lo hagamos. Pero también es bueno que sepamos las cosas que no hacemos bien. Y en mi debe, en mi haber, tengo muchas cosas que, gracias a Dios, hice bien. Ahora, en mi debe tengo muchas cosas también que no hice bien. La que, la que conté hoy es una. ¿eh? Pero eh, si quieren, abundan los ejemplos de cosas que uno no hizo bien, como es mi caso. Y en el caso tuyo también. Pero lo que nosotros queremos es cambiar esa ecuación de lo que nos fue mal a lo que queremos que nos vaya bien. Vos y yo estamos en esa posición y queremos que Dios nos bendiga. Por eso este estudio, cuando está hablando del necio, eh, no es para que nosotros nos pongamos mal, sino que es para que podamos aprender del error que hemos cometido y podamos de esta manera volver nuestros pasos atrás y cambiar la ecuación de lo malo a lo bueno, de lo no bendecido a lo bendecido, de lo desafortunado a lo afortunado. El necio dice que es una persona tonta, pero no tiene que ver con el estado mental, no es una enfermedad, no es tonto aquel que comete errores, es tonto en realidad el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahí me transformo en un tonto. Bueno, y cuando yo miro para atrás, me doy cuenta de que muchas cosas la hice por necio, por tonto. No por una falta de capacidad mental, sino por una falta de reconocer que necesitaba otro tiempo de guía. Y va a haber una pregunta eh, que seguramente te estás haciendo. ¿Cómo saber si la decisión que estoy tomando es sabia o no lo es? Bueno, mira, tenemos ejemplos en la Biblia muchísimos ejemplos de personas que escucharon la voz de Dios y que tuvieron un final afortunado. Y tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de personas que escucharon la voz de Dios, pero no le hicieron caso y tuvieron un mal final. Un mal final de, de la situación y a veces un mal final de su propia vida, de su propia historia. Hay un caso que a mí me siempre me llama la atención, es el caso de un varón, un varón que se sentía... Eh, el, más, eh, el, el, el, el, el más olvidado de toda su tribu, eh, el más pequeño, el que menos importancia tenía. Y a este varón Dios lo llamó. ¿sí? Este, este varón se encuentra, eh, y, y este, eh, esta historia se encuentra en el libro de, de los jueces, y este señor se llamó Gedeón. Y este muchacho, que era un muchacho, pero muy, pero muy... Eh, eh, temeroso, un muchacho muy tímido. Dice que cuando se encontró con el ángel de Dios, él se encontró trabajando eh, a escondidas para que no vengan los madianitas, que era el pueblo que estaba eh, subyugando a los israelitas en ese tiempo, para que no vengan y le roben las cosas. bueno la, la historia es muy sencilla, eh, viene el ángel de Dios, lo llama, le dice, mirá Dios, te está llamando para que vos seas el libertador del pueblo. Y dice, no, pero si yo soy el más pequeño de mi tribu, si soy el más pequeño de mi familia, yo no lo voy a lograr. Y, y dice, sí, lo vas a hacer y vas a tener el vigor. Bueno, entonces eh, lo que hizo Gedeón fue asegurarse bien de que este ángel le estaba diciendo realmente lo que Dios quería. Y él puso señales. ¿Sí? Puso primero una señal, y se cumplió la señal y después puso una segunda señal y se volvió a cumplir la señal. Y él comenzó a tener un trato con Dios a través de señales. Yo no digo de que vos hagas lo mismo o sí, eso depende de vos. Pero yo sé que Dios nos indica y nos da eh, indicaciones a través de diferentes circunstancias. ¿Mm? Por ejemplo, cuando un negocio se te complica. Cuando algo que vos querés hacer no sale bien, pero no sale bien una vez, no sale bien una segunda vez, no sale bien una tercera vez, es una señal. Es una señal de que probablemente ese negocio que estás queriendo hacer no es un negocio que Dios está bendiciendo. No es algo que Dios está queriendo para tu vida y probablemente te va a traer más problemas que bendiciones. Entonces, cuando te pasan estas cosas... Tenés que preguntarte y tenés que preguntarle a Dios, Dios, ¿yo estoy haciendo bien cuando estoy decidiendo esto o no lo estoy haciendo bien? ¿Sí? O te puede pasar otra cosa, se te presentan oportunidades, se te presentan este, eh, grandes, eh, eh, grandes caminos abiertos, eh, grandes cosas que, que, que querés emprender y esas grandes cosas aparentemente son muy buenas pero cuando las analizás, no lo son tantos. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? ¿Cómo manejarse frente a esas circunstancias? Bueno, tenés la palabra de Dios, o sea, tenés la Biblia, podés pedirle a Dios en oración, y tenés varones, mujeres, siervas, siervos de Dios, que te pueden aconsejar. En nuestra comunidad de fe, aquí en la Iglesia Bautista del Centro, tenemos... Este, pastores que son muy sabios, pastoras que son muy sabias. Hola María, Laura, ahí se está sumando. Este, hay muchas personas que te pueden ayudar. ¿Y cómo te ayudan? Y te ayudan dándote pautas, te ayudan dándote indicaciones, te ayudan dándote eh, oraciones y consejos. ¿Sí? nadie te va a decir lo que tenés que hacer y vas a tener que cumplir al pie de la letra lo que te dice una persona pero sí te puede dar un consejo, sí te puede dar una palabra sí te puede decir, mira, ¿por qué antes de decidir tal cosa no oramos y le pedimos guía a Dios? eso por lo general tiene una, un efecto maravilloso entonces yo te invito a que la próxima vez que estés tomando decisiones trascendentales o no tan trascendentales, que te parezcan no tan trascendentales, pero que vos digas, yo necesito que Dios esté guiándome, mira, yo te invito a que busques el consejo de Dios. Ahí encontré, ahora, ahí encontré para los que están este, esperando, ahí voy a poner el link, perdónenme que, que para un segundito, ahí lo encontré, eh, soy muy, muy poco ducho con estas. Eh, comunicaciones ahí está miren ahí lo pasé a través del grupo de whatsapp bien y continúo continúo vamos eh, con, el, con el material y bajando estos dos versículos eh, de, y cuando eh, trabaja con el, con, con el concepto de que el necio en realidad es alguien incrédulo desobediente eh, es alguien que no eh, no toma decisiones inteligentes, entonces ahí hace una serie de preguntas en nuestro material, que en realidad son preguntas de lo que nosotros hacemos constantemente, de la vida diaria. Dice, ¿puede una persona tener éxito en sus estudios y sin embargo ser necio? Y te pregunto a vos, hola, ahí está saludando María Laura, ¿puede ser una persona que le vaya muy bien en sus estudios y ser un necio? La respuesta para mí es sí. ¿Por qué? Porque yo puedo ser muy inteligente en lo que estoy estudiando y sin embargo no escuchar el consejo de Dios. ¿Me puede pasar eso? Y si me pasa eso es que soy un necio. mira dice otra pregunta. ¿Puede una persona ser un genio matemático y sin embargo ser necio? ¿Sí? Porque yo puedo tener una inteligencia extraordinaria. Hola Inés, ahí se está sumando Inés también. Este, Puedo ser una persona extraordinaria en mis estudios. Hola, ahí volvió Rodi, bien Rodi, ahí viste que conseguí el, el, el, el link para que podamos compartir. Buenas noches. Puedo ser un genio, pero no tener sabiduría, no conocer lo que Dios quiere. ¿Puede una persona contestar bien las preguntas eh, en el estudio bíblico? ¿Sí? y ser un necio, ay, perdón, ahí está mal la, el, el género, ¿sí? en el estudio bíblico, y ser un género, o se, ser un, un necio, perdón, sí, sí, sí, sí, lo puede ser. La última pregunta dice, ¿puede una persona ser deficiente en todas estas cosas, y sin embargo ser sabia? Miren, conozco personas muy, pero muy sabias. Muy, pero muy sabias. Hola María Isabel, buenas noches, gracias por unirte a este, a este estudio. Miren, les cuento eh, algo que realmente a mí me impactó, esto fue hace unos eh, 15 años atrás, estando en una reunión, escuché a una persona que dice que estaba, él eh, vivía solo eh, en esas... Eh, yungas de allá de, de, de Tucumán, de, de, de Jujuy él iba paseando por, por, por esos lugares y dice que un día se encontró con un Nuevo Testamento ¿vieron esos Nuevos Testamentos que son azules? sí, chiquititos él se encontró con un Nuevo Testamento azul hola David David Lere también nos está viendo eh, se encontró con ese Nuevo Testamento y aquí no saben qué pasó comenzó a leer ese Nuevo Testamento y él empezó a aprender primero a leer porque no sabía leer y comenzó a aprender a leer o sea, eh, no estaba alfabetizado y comenzó a leer y cuando comenzó a leer comenzó a creer lo que este, esta palabra decía comenzó a creerle a Jesús y él terminó creyendo a Jesús y estaba en una reunión estaba hablando de Dios y no era una persona eh, instruida no era un académico no era alguien que tenía estudios de posgrado, pero él nos habló desde la pasión de lo que Dios había transformado su vida. Y a no sabe lo, lo que nos estaba contando, él tenía eh, a su cargo, en ese tiempo tenía 27 comunidades que él estaba, eh, no solamente ayudando con alimentación, sino llevándoles el Evangelio de Jesucristo, y enseñándoles a leer y a escribir a comunidades eh, eh, de pueblos originarios eh, en las yungas de, de, de Juju y de Salta y de Tucumán. ¡Una maravilla! Y era una persona que uno decía, eh, ¿cómo esta persona, de ser alguien que prácticamente era eh, un, un abandonado por la sociedad, alguien que no estaba alfabetizado, cómo logró hacer tanto? ¿Por qué? Porque se transformó en un sabio. ¿Y cómo se transformó en un sabio? Se transformó leyendo, buenas noches David, leyendo una palabra de fe y esa palabra de fe transformó su vida. Por eso no es necesario de que yo tenga estudios universitarios para ser sabio, no lo es y no es necesario de que vos te mates estudiando para ser un sabio. Sí, estudia para mejorar tu, tu, tu calidad de conocimiento, eso hacelo, y si está a tu alcance, hacelo, te voy a animar, eh, hacelo, eso es lo, lo mejor que podés estar haciendo. Pero en realidad la sabiduría no viene por el conocimiento académico, la sabiduría viene porque vos te volvés a Dios. Mira, te hace una pregunta el estudio que a mí me, me, me, me, me, me llama... Poderosamente la atención. Dice, ¿te ha bendecido con cerebro y, calidad, y claridad mental Dios? ¿Vos estás escuchando estas palabras y las estás entendiendo? O sea, tenés una capacidad no solo de recepción, sino de razonamiento. Eso ya es demasiado. Sos capaz de escuchar, de leer, de razonar, de pensar. Es maravilloso. Y, y esta es la pregunta. Acá viene la, la pregunta donde nosotros comenzamos a, a demostrar que eh, estamos tomando decisiones sabias. ¿Estás agradecido por tener estas habilidades? Y esta otra es más, más reveladora. Dice, ¿estás haciendo un buen uso de estas habilidades? ¿Estás haciendo... estoy... Me pongo en primera persona. ¿Estoy haciendo buen uso... Porque si estoy haciendo buen uso, comienzo a ser una persona sabia. Una pregunta más. Dice, ¿qué lugar tiene Dios en tus pensamientos? ¿Qué lugar tiene Dios en tus decisiones? ¿Qué lugar tiene Dios en tus acciones? ¡Qué bárbaro! ¿Qué lugar tiene Dios? ¿Qué lugar tiene Dios en lo, en lo mío, en lo que hago? Cuando hicimos el capítulo 1, hemos visto el tema de la sabiduría. Y la sabiduría puede ser definida como usar el conocimiento de manera correcta y poner por obra el conocimiento. ¿sí? Ahora, si quiero definir la necedad, ¿qué sería? No usar el conocimiento de manera correcta y no poner por obra ese conocimiento. ¿sí? Ahora, mira, acá te dice una, una pregunta que hay muchas personas que están luchando... Con diferentes eh, adicciones. Una de las adicciones más terribles que tenemos en nuestro planeta, no solo en nuestro país. Una de las adicciones más terribles es la adicción al alcohol. Hay personas que no pueden, pero que no pueden vivir si no toman alcohol. Otra de las adicciones, y, y estoy hablando de este, adicciones que son permitidas dentro de nuestra sociedad. Hay otra que este, hace muchísimo daño... Hay miles y miles y cientos de miles de personas que por año mueren de cáncer de pulmones y que todavía siguen fumando. Y vos decís, ¿por qué alguien que sabe que lo está haciendo y, y eso le está haciendo daño a su propio cuerpo, lo sigue haciendo? Bueno, porque esa persona no es que no es inteligente y no es que no tiene conocimiento, sino que esa persona no está utilizando la sabiduría o no está tomando esas decisiones. Entonces, eh, cuando yo lo hago, y cuando vos lo haces, y, y lamentablemente estamos hablando de muchas personas, muchas personas, uno dice, eh, pero ¿por qué eh, con tanta inteligencia y, y con tanta capacidad se está haciendo tanto daño a sí mismo? ¿Sí? Vos debés tener algún familiar que está padeciendo eh, enfermedades respiratorias a causa del de, eh, abuso de estas sustancias, el abuso del de cigarrillo. Y a veces el que fuma se hace daño a sí mismo, pero el que está al lado y se transforma en un fumador pasivo también se está dañando a veces mucha más, se daña mucho más. Y entonces me pregunto y te pregunto, ¿es bueno que lo hagamos Sí, más allá de, de, de, de la aceptación o la no aceptación social. Te pregunto a vos, ¿es bueno que lo hagamos? ¿Es bueno que eh, no puedas vivir si no este, tomas un, un poco de alcohol? Eh, tengo dos tíos este, cercanos que han fallecido por eh, problemas de alcohol, por cirrosis. Y la familia, los que quedan, los hijos quedan totalmente eh, dolidos con esta situación porque dice, ¿por qué no se detuvo? ¿por qué no paró? ¿por qué en ese momento en que estaba tan pero tan este, metido en las eh, en sus problemas no dijo basta? ¿por qué no lo hizo? y no lo hizo porque lamentablemente no tomó decisiones sabias y a, ahí se transformó en eso, no en otras cosas pero en eso se transformó en un necio. Y ahora me pregunto a mí, ¿en qué cosas me transformo yo en un necio? ¿Qué decisiones tomo que no son sabias? Y te pregunto a vos, y ojalá que esto te esté llevando, como me está llevando a mí, a la reflexión de muchas cosas, de, de muchos aspectos de mi vida, y ojalá que también lo esté haciendo con vos. ¿Qué, qué decisiones estás tomando que no son sabias? y que están afectando no solo a tu salud, sino a los que te están rodeando, a los que están al lado tuyo. ¿Qué decisiones estoy tomando que están afectando a los que están al lado mío? Y si lo sigo haciendo y me doy cuenta que me estoy haciendo daño y me doy cuenta que estoy dañando a los demás, ¿por qué lo sigo haciendo? discúlpame que, que sea este, un poco monotemático con esto, pero eh, si estás pasando esto, si estás luchando con algún tipo de, de, de estas eh, adicciones o de estos problemas, de estos dolores, hay personas que no se levantan de sus camas porque están pasando momentos depresivos y, y, y se dan cuenta que están dañando a los que están al lado suyo, pero están ahí en ese pozo depresivo y no salen de él. Y son personas inteligentes y son personas que tienen conocimiento. ¿Por qué? Es porque no están tomando decisiones sabias si estás pasando por esto yo te invito a que salgas de tu adicción a que salgas de tu depresión a que salgas de tu círculo de, de, de un resultado siempre negativo frente a la misma acción a que cambiemos la ecuación hola Ana hola Cintia ahí estoy viendo que se están uniendo este elis también se está uniendo eh, Bienvenidas Rosario también, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Salí de, de, del círculo de, de la depresión, salí del círculo de, de los malos resultados, salí. ¿Y cómo podés salir? Mirá, la respuesta es Dios, la respuesta es Jesús, la respuesta es pedir sabiduría y la respuesta es comenzar a hacer acciones que bendigan. Esa es la respuesta, Esa es la, salir de la necedad. Nosotros tenemos un programa, y, y por eso vuelvo a ser reiterativo con esto, que se llama Celebremos la Recuperación. Todos los jueves nos estamos reuniendo en Celebremos la Recuperación con problemas de ansiedad, con problemas de enojo, con problemas de ira, con problemas de adicciones, con problemas de diversa índole, de dolores, de duelos, de separaciones, de divorcios, de todo lo que te queda este, en tu vida y que no podés, no podés salir. Bueno, tenés una respuesta. Y ahí estamos todas las personas que estamos siendo, hola Rosario, que estamos siendo recuperadas por Dios y que comenzamos a tomar decisiones sabias. Comenzamos a tomar decisiones sabias. Y yo te invito a que vos comiences a tomar decisiones sabias. Que este tiempo te tomes para tu vida y que comiences a tomar decisiones sabias. Decisiones sabias. mira cuando empezamos a tocar este tema... Hola Cintia, hola Cintia. Cuando empezamos a tocar este tema comienzan a aparecer muchísimos. Hola Miguel Ángel, ahí se nos está uniendo también Miguel Ángel. Comienzan a aparecer muchísimos ítems. Y pasa desde la familia hasta los problemas laborales. Pasa desde las relaciones interpersonales hasta las, las acciones que más daños nos hacen. ¿Sí? Desde los, eh, de, desde los eh, llamados para nuestra sociedad como vicios que pueden ser drogas, que pueden ser adicciones como al alcohol que pueden ser adicciones que son adicciones bien vistas por la sociedad pero que ter ter terminan eh, haciéndonos daño y terminan dañando a los que están alrededor nuestro y lo más ilógico de todo esto es que comenzamos a darnos cuenta de esto y no es que cambiamos, seguimos haciéndolo, por eso hablo del círculo de la necedad el círculo de decisiones necias. Y que yo quiero que salgamos, que vos y yo salgamos de eso. que yo, yo quiero que en este tiempo, en estos días, si es posible en este mismo instante, en esta noche, salgamos, salgamos, salgamos, salgamos de la necedad, salgamos de las decisiones que, nos, que no nos traen bendición, que no nos traen alegría. Entonces, ¿Qué te parece si en esta noche, ahí vamos a ir cerrando ya, eh, hemos tenido media hora, yo le agradezco a todos los que se están uniendo, a los que se van a unir después, que van a estar viendo la repetición de esta, de esta consulta. Eh, ustedes pueden llegar a seguir viendo después en sus casas eh, el, el material. Eh, el sábado nos vamos a volver a reencontrar, pero yo te invito a que en esta noche hagamos una oración, a que no nos vayamos de este momento. Eh, sin orar. Yo te invito a que oremos. Que donde estás, oremos para que Dios nos esté ayudando a salir del de círculo de las decisiones que no son sabias. A salir de eso, a salir, a salir de, de, de diferentes situaciones. Entonces, donde estás, ahí te invito a que cierres tus ojos y que oremos. ¿Eh? Se va a transformar el lugar donde estás en un altar de oración. Y con todos los que estamos acá, en este instante juntos, más todos los que se van a ir sumando, estamos armando un, un ejército de oración para que cada uno de nosotros pueda comenzar a tomar decisiones sabias. ¿Sí? Ahí, entonces, ¿dónde estás? Oramos. Vamos a orar por los problemas matrimoniales. Vamos a orar por los problemas familiares. Vamos a orar por los problemas eh, laborales. Vamos a orar por las decisiones que tenemos que eh, tomar, que sabemos que las que tenemos que tomar y todavía no las hicimos. Vamos a orar por cada una de estas cosas, ¿sí? Entonces, ¿dónde estás? Oramos, oramos. Dios, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que está en este momento unidos, eh, unidos a esta oración y los que se están uniendo virtualmente luego que, que van a estar mirando esta repetición. Señor, oramos por las decisiones que estamos tomando, por estos días, por eh, cada decisión que estamos eh, realizando y oramos para que nos des sabiduría. Cada uno de nosotros pide sabiduría para no volver a cometer errores. No queremos seguir cometiendo errores, no queremos seguir dañando a nuestros seres queridos. Señor, oramos por los matrimonios. Hay matrimonios que están pasando problemas muy puntuales, problemas graves, y oramos por cada uno de ellos, aquellos que están sintiendo de que ya no están queriendo seguir con, con la relación familiar. Padre, vos sos el que tenés la última palabra y sos el que nos das sabiduría para tomar decisiones correctas. Oramos por las relaciones entre los padres y los hijos, las madres y, las, y los hijos y las hijas. Oramos, oramos por esas relaciones que eh, por años no estuvieron eh, bien guiadas, que tuvieron re relaciones o reacciones de violencia, palabras que hirieron. Señor, vos podés traer sanidad, sanidad a cada relación, vos lo podés hacer. Y Señor, nosotros como hijas, como hijos tuyos, te pedimos que nos des sabiduría para tener otro vocabulario, tener otra manera de hablar, tener otra manera de tratar y te pedimos que nos enseñes, enséñanos a tratarnos bien, enseñarnos a hablarnos con paz, enseñarnos a hablarnos con amor, a decir las cosas que tenemos que decir, pero sin insultarnos. enséñanos a tener comunicaciones sanas, Señor, te pedimos por esto, te pedimos por los niños que están sufriendo esta cuarentena y que no pueden ir a recrearse, y para que vos les des eh, esa alegría, esa paz, por los padres que también están sufriendo, por aquellos que están queriendo salir a trabajar y no pueden, y aquellos que aunque quieren salir a trabajar y tienen trabajo, aún se sienten mal, Señor. Oramos por las relaciones laborales. Oramos por cada decisión que estamos tomando con respecto a nuestro trabajo. Oramos y nos ponemos en tus manos. Te pedimos que vos nos estés dando esa capacidad de escuchar al Espíritu Santo, que nos diga cómo tenemos que hablar, cuándo callar, cuándo decir, cuándo tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro. Gracias porque nos estás guiando. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia y oramos para que en este tiempo estemos tomando decisiones sabias. Nos vamos a estar viendo nuevamente el próximo sábado, eh, que vamos a estar viendo ya la clase número 6. Esta clase nos deja mucho para pensar. Eh, esta fue la clase número 5, la lección 4, pero la clase número 5 porque hemos visto la introducción. Y ya vamos a ver el sábado la clase número 6. Eh, sin darnos cuenta, ya estamos bastante avanzados en este estudio de proverbios y estamos avanzando en forma temática y en forma de, eh, de estudio de la palabra. Así que te felicito porque todavía estás firme frente a, a este desafío de empezar y terminar lo que comenzaste. ¿sí? Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé paz, que Dios te dé y mirá lo que te voy a desear, que Dios te dé una familia que te ama y que te, y que te da confianza. Que Dios te dé esto, que Dios te dé una bendición completa en tu vida. No solo económica, no solo emocional, que, de, que, que, que se encargue también de lo espiritual y que se encargue de que vos estés en paz. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias. Hasta el próximo encuentro que va a ser el sábado. Así que gracias por su generosidad. Gracias a todos los que están saludando. Gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Chao. Nos estamos viendo. Que Dios los bendiga.